Hola, buen día, buen día a todos, todas, ¿cómo están? Vamos ingresando de a poco al Meet, para que podamos arrancar la clase a horario. Hola, Nidia, Hola. ¿cómo estás? Qué lindo verte, bienvenida. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Bueno, chicos, me dirán si se escucha bien. Vamos este, siguiéndonos a través del chat, sí, bárbaro. Bueno, vamos a esperar que entren. Hola Dana, buen día. Dana es docente de nuestra ¿te niña. Buen día, ¿qué tal? Un gusto poder estar y participar. ¿Cómo están? Bien, esperando que los chicos vayan entrando porque siempre este momento es un momento de congestión. El MIT se va poniendo un poco lento, así es que, bueno, es normal. Ya vamos conociendo cómo es esto en la actualidad. Y ellos tienen otra asignatura antes que la nuestra y luego después también. Así es que ah. es por eso que tenemos que cumplir con los horarios y demás y estamos respetando eso, que vayan llegando porque están saliendo seguramente de otra materia. ¿Cuántos eran aproximadamente? Tenemos casi 270 alumnos aproximadamente. Hola Silvina, buen día. Silvina también es docente de la cátedra, en la que maneja la parte. Buen día a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenida, Silvina. Sí, mundo de mujeres el de ustedes, ¿no? También. Sí, <risa> mayoritariamente sí. Aunque bueno, los hombres se van incrementando. Cuando yo hice la carrera... Eh, tuvimos el único y primer nutricionista le decíamos eh, eh, y era toda una rareza pero ahora ya no, los chicos están ganando una representación un poco mayor en estas épocas Sí en los grupos docentes nosotros tenemos mucho más mujeres los alumnos no, están proporcionando grupos docentes bueno, sí. más mujeres Bien. Nidia, ¿te tenemos todos los representantes masculinos. Uno. Ah, mira. Te vemos el rostro a media, Nidia, ¿eh? Eso. Ahí va mejor. ¿Ahí me ve? Sí, sí, fantástico. Bueno, son las 10:15, así que vamos a arrancar para que nos quede tiempo. Tenemos un pequeño margen extra si hace falta. Eh, de 15 minutos, pero los chicos este, a las once y media ya pueden, si necesitan, pueden retirarse. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Eh, quiero darle formalmente la bienvenida a este ciclo que hemos dado en llamar ciclo de cátedra abierta. Abierta porque hemos decidido abrir las puertas de las clases de nuestra asignatura a todos los miembros de la comunidad de la escuela, y bueno, como diríamos sin querer queriendo, probablemente se ha abierto un poco más de lo que había pensado. Así es que, bueno, hoy sería nuestra clase inaugural y quiero darle especialmente la bienvenida a la doctora Nidia gómez una querida amiga que he conocido en instancias evaluativas que nos ha tocado transitar juntas. Eh, y en nombre de las autoridades de la Escuela de Nutrición, en nombre de la señora directora y vicedirectora que en este momento se encuentran en una reunión en Facultad de Ciencias Médicas, no pueden estar, pero se van a sumar más luego, darte también su cordial bienvenida. Eh, bueno, eh, también quiero agradecer al área de comunicación de la Facultad de Ciencias Médicas que nos ha ayudado en, este, en nuestra primera presentación que va a salir a través de streaming por el canal Salud de la Facultad, para todos aquellos que no son alumnos que están cursando la asignatura de manera regular. Eh, bueno, el tema de hoy, que como todos saben, va a ser integración metabólica, lo elegimos porque eh, en realidad estamos ante una instancia evaluativa, y chicos, la semana, esta semana, el día viernes, van a tener su primer especial, que es un parcial integrador de los contenidos que han visto hasta ahora y nos parece una excelente oportunidad para acompañarlos, ya que este año ha sido año de virtualidad, con una clase que condensara los contenidos de este primer cuatrimestre y ayudarlos a reflexionar y a revisar lo que hemos visto eh, con vistas también a esta instancia evaluativa. Eh, bueno... Eh, en primer lugar, les voy a pedir a todos que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras para que el NIC pueda funcionar mejor. Y a continuación voy a contarles quién es la doctora Nidia Gómez. ¿eh? Bueno, Nidia es licenciada en bioquímica, es doctora en bioquímica, es especialista en ciencia universitaria, es profesora titular en el área de morfología. Es docente e investigadora responsable del laboratorio de morfo-fisiología eh, en el Inibio, que es, eh, es un laboratorio que está en la Facultad de Ciencias Químicas, Bioquímica y Farmacia en la Universidad Nacional de San Luis. También es profesora de anatomía y fisiología 1 y 2 en la carrera de nutrición en la Universidad de San Luis. Eh, es docente en varias carreras de grado y de posgrado en distintas universidades, eh, el área científica relacionada con sus investigaciones tiene que ver con el estudio del estrés oxidativo, el metabolismo lipídico, la morfología y bioquímica del pulmón, eh, temas relacionados con nutrición, especialmente deficiencias nutricionales, de micronutrientes, entre otros temas. Es directora de varios proyectos de investigación actualmente, Está haciendo una investigación sobre alteraciones morfofuncionales inducidas por deficiencias nutricionales u hormonales y sus efectos sobre el sistema cardiorrespiratorio. Es editora y autora de libros y de capítulos de libros en el país y en el extranjero sobre temas relativos a todas sus investigaciones. Es directora de seis tesis doctorales y tiene también la dirección de un programa de extensión sobre promoción y educación para la salud que se llama Conociendo Nuestro Cuerpo y Construyendo una Comunidad Saludable. Así que este es el perfil de nuestra amiga y disertante de hoy eh, y con esto, bueno, damos comienzo a la clase. Bienvenida, Nidia, a nuestra casa, virtualmente hablando. Sí. Bueno, en primer lugar, antes de que coloque el, el power de la clase, es agradecerles por la invitación, por encima de todo el compromiso que tenemos hoy como argentinos y como ciudadanos, como miembros de equipos de salud. Creo que más que nunca tenemos que tener un perfil y una responsabilidad en hacernos cada uno un lugar, una imagen, porque creo que es todo lo que sea equipo de salud hay que constituirlo. Lo hemos visto claramente a través de los medios que en realidad la mayoría de las profesiones que están dentro del equipo de salud, salvo el médico y el enfermero más o menos, lo del resto no existimos. Eh, desde ese lugar quiero hablarles, eh, ustedes eh, por lo que veo pueden escribir, entonces si voy muy rápido... Eh, espero que ustedes me, me digan, profe, disminuya la velocidad, porque es interesante, lamentablemente en este caso la virtualidad, por un lado, bueno, porque nos permite comunicarnos, pero por otro lado, no les puedo ver las caras, que para mí es un incentivo, un estímulo mientras uno está hablando. Pero vamos a aceptarlo de esta manera, que de todas maneras nos permite acercarnos. Entonces, si no me escuchan, me avisan, eh, ahora voy a colocar el power para tratar de comenzar la clase y espero muy especialmente que les sea de interés o al menos algunos puntos de ella toquen eh, alguna fibra interior, que sí. esa sería la idea. Y por supuesto que acompaña a lo que ustedes están reflexionando para su parcial. Un gusto estar con ustedes, gracias Ana especialmente por el afecto Vamos a comenzar. Bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, ahora podemos comenzar. Bueno, vamos a comenzar esta integración metabólica en esta clase abierta. La primera cosa que vamos a hacer es reflexionar por qué hablamos de metabolismo. Nosotros tenemos que situarnos dentro de las células, dentro de cualquier célula de nuestro, de nuestro cuerpo. ¿Qué le pasa a cada una de nuestras células? Tiene que realizar un sinnúmero de reacciones químicas o reacciones, o reacciones para poder mantenerse, para poder constituir su estructura. Tiene que intercambiar materiales con el medio, tiene que recibir nutrientes para poder este, mantenerse. Entonces, ese conjunto de reacciones químicas que se producen van a constituir lo que se llama el metabolismo. Y en ese organismo las reacciones van a estar, por un lado, catalizadas o reguladas, eh, catalizadas por vitaminas, por nutrimentos inorgánicos y también reguladas por hormonas y neurotransmisores. Entonces, esa serie de reacciones químicas van a estar dadas por el anabolismo. Anabolismo es construir, es sintetizar, es acumular compuestos. O sea, que incluye todas las reacciones que realizan las células, mediante las cuales el organismo va a sintetizar, sintetizar, que pueden ser compuestos químicos para la propia célula o para exportar y con una reacción catabólica o catabolismo, van a hacer todo ese conjunto de reacciones químicas mediante las cuales se van esas grandes moléculas a degradarse y darnos principalmente energía, energía para los procesos vitales. Bien, ¿cuál es nuestro sistema que necesitamos como base? para poder realizar todos estos procesos. El primer paso sería pensar en nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo que comienza en la boca y termina en el ano. Este sistema digestivo, nosotros podemos ver toda la cantidad de reacciones químicas que se producen gracias a que se, le, eh, se liberan hacia la luz de ese largo tubo Secreciones como la secreción salival, el jugo pancreático, la bilis, eh, el jugo gástrico, o sea, que para que este proceso de una vez que se incorpore el alimento, las bebidas desde la boca, comience a avanzar, nosotros tenemos una serie de procesos físicos que comienzan en la boca y después avanzan a través de los movimientos peristálticos y también una serie de reacciones químicas, que son las que nos van a preocupar principalmente ahora. Una vez que todos esos alimentos han pasado a ser moléculas más sencillas, en la mayoría de los casos, o están preparadas para ser absorbidas, van a poder pasar a nuestro medio interno. ¿Quién es el transporte de todos los compuestos que son absorbidos? El sistema circulatorio, principalmente a través de la vena porta. Y no vamos a dejar de mencionar el sistema linfático. Entonces, ¿cuáles serían las secreciones que necesitamos? La amilasa salival, el jugo gástrico, clorhídrico, más pepsina, principalmente. A nivel intestinal, los jugos intestinales, las secreciones pancreáticas, o también llamadas secreciones hidroláticas y ebólicas, la bilis, serían todos estos compuestos que vamos a necesitar para que puedan absorberse esos nutrientes. ¿Desde dónde vamos a comenzar a hacer principalmente absorciones? Ya en el estómago es importante la absorción de alcohol y en el intestino delgado e intestino grueso sería la absorción de todos los otros nutrientes. Ahora, para que se puedan absorber los nutrientes que han pasado de ser esas moléculas complejas, como por ejemplo podemos ver en un polisacario o un hidrato de carbono, el almidón, que por medio de la amilasa salival comienza su proceso de degradación, que continúa con la milasa pancreática, que vamos a tener así eh, las dectrinas, maltosa, maltotriosa, y también, por qué no, los disacáridos, que a nivel intestinal, sacarosa, lactosa, maltosa, van a ser degradados gracias a las enzimas que están en el ribete en cepillo, van a, o las disacaridasas van a ser degradados a monosacáridos. ¿Cuáles eran los monosacáridos? Principalmente glucosa, galactosa, fructosa. Bien, si nosotros tomamos el ejemplo de estos hidratos de carbono, los tenemos listos para ser absorbidos. ¿Quiénes van a absorberlo? A nivel de los enterocitos. Esos enterocitos que están formando una capa epitelial que reviste toda la mucosa de ese intestino delgado. Esos enterocitos no están de cual cualquier manera. Es importante pensar en la in integridad de ese epitelio. ¿A qué me refiero con esto? Si nos mantenemos sanos cuando tenemos un epitelio, por algo nos reviste externa e internamente, este epitelio tiene fuertes uniones entre las células. ¿Esto qué nos da? Nos da claramente una situación de selectividad nos está diciendo solamente va a pasar selectivamente a través de las células, o sea, la ruta transcelular. Para ello, de acuerdo a cómo es la estructura y si es miscible o no en la membrana plasmática de las células, van a tener, vamos a tener distintos tipos de transporte. Pueden ser transportes pasivos, sin gastos de energía, transportes activos o también transportes eh, mediados, bueno, con transportadores, con gastos de energía y, por ejemplo, el transporte de la glucosa, el galactosa, que lo hace con un transporte con sodio. Es decir, que nosotros, para que nos podamos absorber esos nutrientes, entre otras cosas, tenemos que tener... Una disponibilidad de energía en forma de ATP, mantener la integridad del epitelio para que esa, esa selección sea la adecuada, permita a la mucosa intestinal dejar pasar solo lo que el organismo necesita y en la cantidad de que necesita. Ese sería el primer paso. Recordemos que un epitelio es una superficie nos reviste externa e internamente y nos aísla de nuestro medio exterior. Entonces, en la dieta tenemos los alimentos que ya hemos visto, podemos hablar de las macromoléculas, almidones, proteínas, lípidos, que van, por un lado, van a ser ingeridas, va a producirse el proceso de digestión, esa digestión que comienza en el tubo intestinal, en el tubo digestivo a lo largo del tubo digestivo, en el caso de los hidratos de carbono ya comenzaba en la boca, y después, una vez que están preparados, va a producirse el proceso de absorción. Y sabemos que la absorción va a depender de la estructura química de ese compuesto monomérico para poder ser absorbido. ¿Quiénes lo transportan? El sistema circulatorio. Y acá, el sistema circulatorio y también el sistema linfático. Y acá tenemos que tener en cuenta que uno de los grandes transportadores dentro del sistema circulatorio que media ese transporte de algún tipo de nutrientes como los lípidos son las lipoproteínas. Si no existiera ese transporte mediado por las lipoproteínas, uno de los problemas mayores sería lograr la disponibilidad en todos nuestros tejidos de los diferentes tipos de lípidos. De alguna manera, las lipoproteínas, entre otras grandes funciones, nos están protegiendo de lo que sería la capacidad de adhesividad que tienen algunos tipos de lípidos al endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuáles eran las lipoproteínas? Les recuerdo a los alumnos, kilomicrones... LDL, BLDL, HDL. Sus nombres provienen de las siglas en inglés. Una vez que a través del sistema circulatorio se están transportando los nutrientes, van a ir primordialmente, ¿cuál sería el primer lugar que nosotros esperamos la mayoría de los nutrientes que lleguen? Por la vena porta al hígado, que sería... A los bioquímicos especialmente nos gusta decir nuestra central bioquímica. Ah, y por otro lado, otros compuestos también van a ser ya directamente distribuidos en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra economía, como dicen algunos. ¿eh? ¿Y cuáles serían ellos? Bueno, eh, el agua, eh, los electrolitos, el oxígeno que proviene del sistema respiratorio o los gases respiratorios, una vez intercambiados, que también viajan por la sangre. Entonces, le van a llegar a la célula esas unidades que, ¿cuál serían? Las fuentes de energía y también las otras fuentes de nutrientes para poder constituir su economía, es decir, que puedan sintetizar por las diferentes vías todos los compuestos que las células necesitan. Por otro lado, van a ser liberados a ese sistema circulatorio, van a ser liberados desechos metabólicos que por medio del sistema principalmente renal, por medio del sistema respiratorio, por medio de la piel, van a ser excretados. Bien. Entonces, ¿eso es tan fácil? No. ¿Por qué no es tan fácil? Porque nosotros tenemos que, por un lado, la disponibilidad de nutrientes y en el otro lado de la balanza tenemos el requerimiento de nutrientes. Esa disponibilidad de nutrientes está de alguna manera regulada por el consumo de los alimentos, es decir, por esa selección que nosotros hacemos de los alimentos. Por otro lado, la absorción de los mismos. ¿Por qué? Porque no solo la cantidad, sino la calidad de los mismos está puesta en juego, también la forma en que armamos o que la, el momento en el que seleccionamos el grupo de alimentos consumimos, la utilidad de los mismos, pensemos, por ejemplo, ya que yo soy de la línea de los micronutrientes, un micronutriente hoy tan en boga como el zinc, si nosotros consumimos una dieta que estamos pensando, ah, estoy consumiendo zinc, pero junto con ellos estoy incorporando eh, muchos fitatos, o sea, fibras que tienen fitatos, esos fitatos van a disminuir claramente la absorción de ese micronutriente. ¿Por qué? Porque lo compleja. Entonces, ¿qué pasa? Lo arrastra la mucosa intestinal, o sea, se arrastra a través del intestino y se pierde. Esa sería, eso tenemos por un lado. Ahora miremos el otro lado. La, todas las personas en una determinada edad, ¿Tienen el mismo requerimiento? No necesariamente. ¿Por qué? Hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Procesos infecciosos, o sea, enfermedades, el crecimiento, la genética y la epigenética de cada individuo van a marcar claramente que sus necesidades o las necesidades de cada uno de nosotros como individuos son diferentes. Hay muchísimos factores que se ponen en juego. Es decir, que tenemos, por un lado, tenemos que equilibrar disponibilidad con los requerimientos que tiene nuestro cuerpo. Veamos entre esos nutrientes. Comencemos por el más abundante, el agua. El agua es el principal compuesto de nuestro organismo. ¿Qué cantidad tenemos? Y el 60% de nuestro cuerpo en el peso de un adulto está compuesto por agua. ¿En dónde participa? ¿Por qué es tan importante para lo que nosotros estamos hablando? Sería imposible los procesos de digestión, de absorción, de transporte, de excreción, si no estuviera mediada o en un medio acuoso. Participan activamente en las reacciones químicas. También participa en la estructura de las células, participa en la regulación térmica. Por otro lado, ¿dónde está el agua? El agua, ese 60% de nuestro cuerpo por, corporal que está comprendido por agua, se encuentra. Una parte intravascular, es decir, en los vasos sanguinos. Por otro lado, otra parte se encuentra os, formando el agua intracelular. El agua que está en el interior de las células de todos los tejidos del cuerpo. Y la otra pequeña cantidad que nos queda sería el agua que se encuentra en, en ese espacio intercelular. Entonces, tenemos tres compartimentos donde está el agua. Ahora veamos los nutrientes inorgánicos. Los nutrientes inorgánicos tenemos como los macrominerales, aquellos que tienen cantidades mayores de 5 gramos en el cuerpo y los micronutrientes que son los que se encuentran por debajo de los 100 miligramos. Dentro de los macrominerales, ¿quiénes estarían? Y calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, azufre, cloro, no hay dudas que son macrominerales. ¿Por qué? Si pensamos, por ejemplo, estructuralmente y la importancia que tiene el calcio, es fácil darnos cuenta. Calcio y fósforo, pensemos en la estructura de un hueso. ¿Pero eso es solo todo? No. Por ejemplo, en la contracción muscular, en el proceso de sinapsis, en la contracción cardíaca es indispensable, sodio y potasio van por el mismo camino. Azufre especialmente, estructuralmente también es importante y también como cofactor de muchas enzimas. Ahora veamos los micronutrientes, dentro de ellos ¿quiénes estarían. Pierre. Ahí estaría el grupo, el yodo, el flúor, zinc, cromo, cobre, cobalto. Y me llama la atención, esto es alguna observación particular, que en muchos de ellos también consideran algunos micronutrientes que en realidad solo es aceptable en nuestro cuerpo como pequeñas trazas, pero aún no se conocen funciones específicas. Más bien son considerados como tóxicos. Dentro de esos micronutrientes también tenemos, hemos hablado del grupo de los minerales, tenemos las vitaminas. Las vitaminas, o sea, que nuestro cuerpo participan en las reacciones químicas como cofactores de enzimas, entre otras cosas. También son muy importantes para captar radicales libres Hoy por hoy se le conocen mucho más funciones o se le ha dado, aunque se conocían desde hace tiempo, mayor importancia a otras este, funciones de las vitaminas. Tenemos las funciones de las vitaminas liposolubles y de las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, y las vit vitaminas hidrosolubles, dentro de ellas, la vitamina C el grupo de la vitamina D, el ácido fólico, biotina, el ácido pantoténico, estas no se almacenan, las hidrosolubles no son almacenadas y se eliminan su exceso por orina. Si ustedes hoy por hoy que estamos con el tema COVID se preguntarán o se han preguntado por qué le dan cierta importancia, que algunos no creen, a la vitamina D, a la vitamina C. Les cuento que en este caso no estamos pensando como cofactor de enzimas, que por ahí es una de las funciones, sino que en el caso de la vitamina C, por captar radicales libres, porque el pulmón es un órgano que tiene, muchi, en el proceso inflamatorio, elabora muchísimos radicales libres que dañan la, la estructura, y por otro lado, la vitamina D, también, entre otras cosas, se cree, porque digamos que los trabajos que han salido, han sido publicados recientemente, este, se deberán corroborar en el futuro, ocupan el receptor de angiotensina 2, entre otras cosas, o bloquean la entrada de este virus que parece que entra por el receptor de angiotensina 2 en el pulmón para habitarlo, eh, digamos, el tejido, comprometer al tejido. Bien, ¿cuál es la forma de energía disponible en esta célula? La respiración celular. Esa respiración celular, a través de la respiración celular, se obtiene nuestra forma de energía que es el adenosin trifofato. Es la forma de energía que necesitan todas las células de nuestro cuerpo, ATP. Además, son muy importantes... En los dadores de electrones, que están, cuando están en forma reducida, el NAD, fosfato reducido, el NADP, eh, reducido, el, eh, entre otros, el FAD, reducido, son dadores de electrones que también son importantes para las reacciones químicas. Bien, pasemos a las macromoléculas. Las macromoléculas son proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Dentro de las macromoléculas nosotros sabemos también, bueno, que tenemos los ácidos nucleicos. Estas serían las que se, no, los necesitamos, o están en proporción o en mayor cantidad. Estas proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, especialmente triglicéridos y fosfolípidos, en sus vías de degradación Pasan, las proteínas están formadas por aminoácidos, nosotros sabemos estructuralmente por aminoácidos, los hidratos de carbono por monosacáridos y los lípidos tienen, triglicéridos y fosfolípidos tienen en su estructura ácidos grasos. Estos en la degradación de los ácidos grasos, de los monosacáridos y de los aminoácidos, estas vías metabólicas se interrelacionan se interrelacionan en, un, en compuestos comunes que es la acetilcoa. Es decir, que estas vías para darnos estos compuestos simples terminan interrelacionando metabólicamente. En esta interrelación metabólica, esta acetilcoa, que pro, este, pasaría después, al ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos que y por cadenas respiratorias terminaría formando dióxido y agua. ¿Y cuál es el, para qué es esto? El camino nos permite obtener energía en forma de ATP. ¿De dónde provienen estos nutrientes? Bien, eh, entonces, la interacción entre estas tres vías metabólicas se llama interrelación metabólica. Hay otras fuentes de acetil. Por ejemplo, el láctico. El, el ácido láctico. Ahora, veamos. Digestión de proteínas que tenemos de este lado. Digestión de grasas que tenemos de este lado. Ambos procesos bioquímicos se van a interrelacionar y se integran ahora en el ciclo del ácido cítrico. Este ciclo del ácido cítrico después por la cadena respiratoria pasa principalmente, que es que nos aporta las cantidades de ATP necesarios para la mayoría de las reacciones metabólicas. Entonces, tenemos las grandes macromoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, que por digestión y absorción pasan, y después son absorbidos como monosacáridos, ácidos grasos y glicerol, como en las proteínas los aminoácidos, haciendo la salvedad que cuando hablamos de lípidos, los que tienen ácidos grasos y glicerol, solo es un grupo de ellos, sí, fosfolípidos y los triglicéridos, porque acá en general nunca está eh, este contemplado, por ejemplo, el colesterol. Bien, ya hemos dicho que se interrelacionan metabólicamente por la acetilcoa. Esta ingresa al ciclo de Krebs y por el ciclo de Krebs, en ese proceso catabólico, después pasan este, compuestos a la cadena respiratoria, terminando en dióxido de carbono y agua, y dándonos nuestra fuente de energía más importante, que es el ATP. Este sería el proceso metabólico, llamado respiración celular, donde la molécula de glucosa en presencia de oxígeno por numerosas reacciones nos va a dar el dióxido de carbono, agua y ATP como fuente de energía. Entonces, ¿cuál es el primer paso de esa vía metabólica para la degradación de esos monosacáridos como fuente de energía? La glucólisis es el proceso considerado el más importante del metabolismo de los, de los carbohidratos. Es universal esta ruta tanto para los organismos aerobios como organismos anaerobios, es decir, en presencia o ausencia de oxígeno. Sé qué va a pasar. Esta, en esta vía, la molécula de glucosa va a terminar formando piruvato por una serie de reacciones químicas y a su vez en esta vía glucolítica se obtiene también ATP y NAD reducido. Comprende nueve compuestos intermediarios, diez reacciones químicas y en la parte inferior sería la reacción final para darnos pirubato, ATP, NAD fosfato reducido los protones y agua. Esto, como tal, como lo dijimos, este intermediario pasa después a una tercera fase al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este ciclo de los ácidos tricarboxílicos también conocido en dos moléculas pirúvico a, a, a, a formar los distintos intermediarios que serían citrato, aconitato, acetoglutarato, bueno sucesivamente y vamos a ver cuál es la importancia de esto. El ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿Qué significa esto? Aporta intermediarios tanto de reacciones anabólicas como catabólicas. En la función catabólica o sea, de degradación. La oxidación a través de acetilcoa después posteriormente por este ciclo, nos da NAD, nos da FAD, nos da GTP. En la función anabólica, estos intermediarios de este ciclo del ácido cítrico van a pasar eh, hacia las vías, o serían intermediarios también en la síntesis de algunos aminoácidos, de porfirinas, de nucleótidos. Esta sería la razón por la que dijimos que el ciclo de Krebs es anfibólico. Entonces, en una sola vuelta del ciclo que obtenemos, entran dos carbonos del acetil-CoA, se liberan dos moléculas de dióxido, se generan tres moléculas de NAD reducido y una de FAD, se produce ATP o GTP, una molécula. Estas serían las principales reacciones que se producen y acetil-CoA se une a los salacetatos y lo que va a formar es el citrato, el resto, y se libera el CoA. Entonces, pasa a formar citrato que es de 6 carbonos. ¿Dónde se producen estas célula para no olvidar a ella o no olvidarnos los lugares, el metabolismo? ¿Dónde? Tenemos que pensar que básicamente tenemos citosol y mitocondrias, los principales lugares. ¿Qué pasaría? En citosol, la glucólisis, la vía de las pentosas, la síntesis de ácidos grasos. En las mitocondrias, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación, la formación de cuerpos cetónicos. Y en ambos compartimentos la gluconeogénesis y la síntesis de urea. Bien, yo hablé hace un rato de esa encrucijada metabólica o esa integración de las vías metabólicas, de las macromoléculas, hablamos de la Pero hay otros dos metabolitos que también forman parte de estas encrucijadas metabólicas. Cuáles serían entonces los tres metabolitos que participan en esta encrucijada metabólica? Glucosa e fosfato, piruvato y acetilcoenzima. Estas serían los tres eh, compuestos que, de acuerdo a las necesidades metabólicas del organismo o del momento metabólico, va a ser la vía que se activa. Pasamos a ver qué vía se activa. Tenemos Glucosa 6 fosfato Cuando abunda, el ATP, ¿m? o sea, no lo necesitamos como fuente de energía en ese momento, pasa a formar, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que se prefiere o la vía que se puede activar es la síntesis de glucógeno. Cuando se requiere ATP, obviamente, lo que va a pasar se activa la glucólisis se degrada por la vía glucolítica. Por otro lado, también esta glucosa 6-fosfato suministra nadfosfato reducido y ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos. Serían las tres caminos o tres opciones metabólicas de acuerdo, de acuerdo a las necesidades del organismo de la glucosa 6-fosfato. Veamos el piruvato tiene era La glucólisis en condiciones anaerobias. Lactato se oxida a piruvato en el hígado. Otras raras razones es la transaminación del piruvato, la carboxilación del oxalacetato y la descarboxilación oxidativa. Es decir que tenemos cuatro vías o cuatro opciones metabólicas para el piruvato. Y en el caso del acetil-CoA puede oxidarse completamente y entonces como lo vimos pasa al ciclo del ácido cítrico, precursor también del colesterol y los cuerpos cetónicos o puedes pasar a la síntesis de ácidos grasos. O sea, tenemos numerosos caminos que de acuerdo, insisto, de acuerdo al momento metabólico del individuo. Muy interesante todo esto por, para plantearse problemas. Bien, estas vías metabólicas, estas enzimas básicamente de todas estas vías metabólicas deben ser reguladas. ¿Quién las regula? ¿Se regulan? Sí, son reguladas por la cantidad, por la disponibilidad, o sea, el recambio, localización y la actividad catalítica. O sea, ¿Qué mecanismos pueden controlar interacciones alostéricas? O sea, que las enzimas que catalizan, principalmente en las etapas limitantes de reacción, están reguladas al alostéricamente. Las modificaciones covalentes, como pueden ser fosforilar o desfosforilar, desfosforilar una enzima que la puede activar, o los mismos niveles enzimáticos, enzimas que se activan o enzimas que se sintetizan en mayor cantidad y o enzimas que se degradan rápidamente van limitando la velocidad de reacción. Cuando hablamos de efectos moduladores alostéricos, ¿qué pasaría? Son las enzimas reguladoras. Una enzima reguladora, bien, una que siempre me quedó muy grabada desde mi época de estudiante, la FAS. La ácido graso sintetasa es una enzima muy especial o en la síntesis del colesterol, la hidroximetilglutaril -co reductasa Enzimas que son claramente reguladas, enzimas claves que son reguladas incluso en el caso del colesterol por los niveles de colesterol en sangre. Además, en el caso de las enzimas alostéricas, tienen efectores y moduladores. O sea, que las enzimas, además de tener ese sitio catalítico en esa estructura proteica que claramente está definido, tiene otra parte de la molécula que sería el sitio regulador. Ese sitio regulador a donde se van a unir o compuestos efectores que pueden ser para estimularla o para inhibir esa enzima y van a cambiar entre, normalmente la estructura proteica. Esos efectores recuerden que pueden ser positivos o negativos y entre ellos también está el ATP, el ADP, el AMP. Bien, espero no ir tan rápido. Las proteínas. Las proteínas están formados por esas estructuras que tal como nos enseñan en algún momento son como los ladrillitos que serían los aminoácidos. Los aminoácidos, los que nosotros incorporamos con la dieta son los aminoácidos esenciales. Después tenemos un grupo de aminoácidos que pueden ser sintetizados. También los aminoácidos se pueden clasificar aminoácidos por su estructura, nosotros tenemos Básicamente un aminoácido tiene un grupo amino, un grupo carboxilo y entre el grupo amino y el carboxilo tiene un grupo R que es el que los diferencia. Puede haber aminoácidos azufrados como metionina y cisteína, puede haber aminoácidos como la arginina, ornitina y citrulina, de los cuales entre ellas son interconvertibles, por eso se considera a uno de ellos esencial y los otros sabemos que se sintetizan a partir del que Bien, no, es bueno también considerar que los aminoácidos esenciales depende hablando siempre de los mamíferos, depende de, de cuál es, porque nosotros tenemos un grupo de aminoácidos esenciales, y por ejemplo, si nos comparamos con el gato, tiene otro aminoácidos esencial. ¿Qué pasa con el catabolismo de los aminoácidos? Los aminoácidos, al degradarse, Pasan, tienen que perder ese grupo amino que por el ciclo de la urea en el hígado eh, puede ser eliminado ya que es muy tóxico y por otro lado para degradar ese esqueleto carbonado forma dióxido más agua, puede, serían las opciones, puede pasar a la gluconeogénesis, al acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs o formar cuerpo cetón serían las opciones que tenemos. Entonces, estaba diciendo que los aminoácidos al degradarse, en un primer momento se produce la desaminación. Esa desaminación eh, va a pasar, este grupo amino va a pasar en forma de amonio, el cual no puede eh, circular por nuestro cuerpo libremente es tomado por la glutamina y, en, a, y va a circulación sanguínea y llega al hígado. En hígado, en el ciclo de la urea, eh, a través del ciclo de la urea, se transforma en urea y viaja hacia el riñón, a donde es eliminado. Ahora, ¿qué pasa con el esqueleto carbonado? El esqueleto carbonado de los aminoácidos puede tomar diferentes caminos. Transformarse en dióxido de agua en la gluconeogénesis, formar acetil y aportar grupos acetilos o formar cuerpos cetónicos como que también son eh, forma para luego en, en algunos órganos aportar energía. Nosotros, en eh, nuestro cuerpo, en cualquier tejido, ese grupo amonio se va, este, va a ser tomado por el alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamina y van a junto con el amonio se van a transformar en glutamina y así llegan al hígado. Entonces, no ocurre esto ya o más en todos los órganos. ¿Por qué es tanto problema? El problema más serio que se produce es si el amonio se mantuviera en sangre porque es de alta toxicidad. Y es uno, un gran riesgo para el sistema nervioso central. Y por lo tanto, el cuerpo trata de eliminarlo. Bien, entonces, queda claro que el ion amonio es muy tóxico, entonces debe ser eliminado. Desde la mayoría de los tejidos del cuerpo, tal como vemos en las imágenes, se forma glutamina. Esa glutamina viaja al hígado y entra al ciclo de la urea y con forma de urea viaja hacia el riñón de donde es eliminado. En el caso del músculo, en lugar de viajar como glutamina o formarse la glutamina para ir hacia el hígado, en este caso se forma alanina, entra el ciclo de la alanina glucosa que de igual manera al llegar al hígado entra el ciclo de la urea para poder ser eliminada. Bien, en el caso del ciclo de la alanina glucosa, que ya sabemos que esto ocurre en el músculo, el hígado le aporta glucosa al músculo para, como fuente de energía. Esa glucosa se transforma o llega hasta piruvato que reacciona con el glutamato, eh, que viene a la reacción de los aminoácidos que liberaron el amonio, tenemos el glutamato. Eh, esa reacción con el pirubato se forma alanina y alfacetoglutarato. La alanina regresa por vía sanguínea al hígado. Y de esta forma se cierra el ciclo, es decir, ciclo alanina glucosa o ciclo de Cori en el músculo. Forma de eliminar esa eh, amina, es el producto de la desaminación de los aminoácidos. Entonces la movilización del ion amonio desde el hígado eh, viaja en forma de urea, eh, que se obtuvo a partir del ciclo de la urea hacia el riñón. Eh, uno de los problemas que se podría dar es cuando la, de, la desaminación se hace muy intensiva es que nos esté faltando alfacetoglutarato. Eh, ustedes pueden ver en esta reacción que con, eh, necesitamos como dadores de electrones NAD-fosfato reducido o NAD y se hace a través de una deshidrogenasa mitocondrial. El último punto que vamos a tocar de esto es que hay una conexión, este, una conexión de los ciclos de la urea con el ciclo del ácido cítrico a través de fumarato que pasa a oxalacetato y esa conexión de ambos ciclos reduce el costo energético. ¿Por qué? Porque eh, se produce la al producirse la oxidación de fumarato a oxalacetato, tenemos, obtenemos un NAD reducido, un NAD a nivel mitocondrial y esto equivale a 3 ATP. Una clasificación que también es bastante interesante e integradora es ver a los aminoácidos como cetogénicos y glucogénicos. En esta imagen están divididos por color, en el fondo rosa estarían los cetogénicos y los que tienen fondo amarillo, amarillo serían los glucogénicos. En el caso de los cetogénicos, lo que va a ocurrir es que esos esqueletos carbonados, al degradarse a acetil-CoA o acetoacetato, y este, eso se van a convertir posteriormente en intermediario para la síntesis de ácidos grasos o cuerpo cetónicos. En el caso de los glucogénicos, ese resto o esqueleto carbonado van a eh, salir en el, como piruvato y fumarato, alfacetoglutarato, y van a entrar eh, a formar parte de esos esqueletos carbonados que posteriormente sirven para la gluconeogénesis. Bien, más allá de ver la importancia de las vías de síntesis o degradación síntesis en el caso de los aminoácidos no esenciales, o ¿no? Eh, degradación de los aminoácidos, es interesante a, a, a plantearnos que por ejemplo, algunos aminoácidos por sí mismos tienen una gran importancia biológica o, o forman compuestos de mucha importancia biológica, como es el caso de fenilalanina. Fenilalanina en, una, en una, un camino de, va a sintetizar dopamina, noradrenalina y a, o adrenalina. ¿Qué significa esto? que tanto dopamina, noradrenalina y adrenalina son neurotransmisores. También reconocemos a adrenalina como hormona, por lo que estamos hablando de la importancia biológica de estos compuestos. Por otro lado, este, es muy curioso que en este camino de fenilalanina, el producto este, siguiente sería tirosina. De tirosina, por una vía de síntesis también, se forma melanina. Eh, es muy interesante esto como eh, un gran reflejo en la nutrición de que nada más certero decir que en realidad la salud eh, de la cabellera, por ejemplo, tiene mucho más que ver con la calidad alimentaria que con la compra de buenos productos de belleza para el pelo. Bien, recogemos rápidamente ¿Qué pasa con los lípidos o grasas? Si vamos a hablar sobre todo de triglicéridos, ácidos grasos libres. Pensemos en ellos y el camino que deberían hacer para poder, por primer, en primer lugar, eh, ser degradados y posteriormente ser absorbidos. Así, si pensamos en los triglicéridos, se van a combinar o mezclar con las sales biliares los cuales los van a convertir en micelas, o sea que van a emulsionar esas grasas, por medio de las lipasas pancreáticas se van a convertir en dos ácidos grasos y monodiaciglicéridos o monoglicéridos. Estos van a llegar al retículo endoplasmático, se van a ensamblar nuevamente y... Posteriormente, en forma de kilomicrones, van a salir por las caras vasolaterales de la célula, o sea, de los enterocitos, por la vía linfática. También, otros lípidos van a viajar por medio de la vena porta hacia el hígado. Bien, vimos el camino que realizan los triglicéridos, pero los triglicéridos no tienen tanta importancia biológica per se, por cada tipo de ellos, como ocurre con los lípidos complejos como son los fosfolípidos y los glucolípidos. Este tipo de lípidos, los gliceros tienen en su estructura, unido al glicerol, dos ácidos grasos, y un fosfato unido a un alcohol. En el caso de los esfingolípidos, este, su esqueleto está formado por la esfingocina, pueden tener un fosfato unido colina, unido a un glúcido y en ambos casos tienen ácidos grasos. También otros lípidos de relevancia es el colesterol. Eh, ¿Por qué son tan importantes los fosfolípidos o los esfingolípidos? Piensen un momento y pensemos en la estructura de la membrana plasmática. Es imprescindible la presencia de estos compuestos que son, que vamos a ver sus características después químicas que lo hacen tan importante. Por otro lado, per se, la esfingomielina. La esfingomielina es un aislante de los axones y sabemos que hay, eh, son signos patognomónicos ya este, muy característicos de algunas eh, enfermedades del sistema nervioso, como, como es el Alzheimer, que cursan con desmielinización. O sea, uno al menos de los problemas que se tiene es este. Por otro lado, un órgano como el pulmón, hoy por hoy este, tan... Relevante en todos los medios gráficos debido al COVID-19, eh, justamente el tercio activo que tiene, o sea, surfactante pulmonar, tiene como principal componente dipalmitoilfosfatidilcolina. Esto está en un 80 o un 90% en su composición. Por lo tanto, eh, tenemos compuestos de relevancia. Otro compuesto de, compuesto de relevancia son los glucosfingolípidos, que son los determinantes de los grupos sanguíneos. Bien, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos el ácido fosfatídico, que tiene, eh, por un lado, tiene una cabeza eh, polar, que sería del grupo fosfato, y las colas apolares están formadas por los ácidos grasos. Es eh, decir, que este compuesto sería el ácido fosfatídico, que por ejemplo, en el caso de fosfatídico y colina, al fosfato se le uniría eh, simplemente colina. Por otro lado, en la imagen que tienen inferior, eh, pueden apreciar la estructura de la membrana plasmática. Las eh, colas o estructuras o pequeñas estructuras que salen tanto por arriba este, como también por abajo, que si es por abajo podría ser el citoplasma y por arriba podría ser compartir con el medio exterior, eh, es muy importante todos estos compuestos porque le permiten relacionar a esta membrana, supuestamente de una célula, con el medio exterior, con otros compuestos, reconocerlos, es así por ejemplo en el caso de los grupos sanguíneos o simplemente ser captados por receptores para poder pasar la membrana plasmática. elegí los fosfolípidos, también elegí el ejemplo para que ustedes vean alguna aplicación de regulación menos frecuente, el pulmón, porque seguramente es un órgano que es poco usado como ejemplo. Nosotros tenemos en el pulmón, tenemos los alveolos pulmonares que están formados por, básicamente por dos tipos celulares, los neumocitos tipo 1 los neumocitos tipo 2 y también hay macrófagos. ¿Cuál es el que nos interesa en especial? ¿Las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2? ¿Por qué? Porque son los que sintetizan el surfactante y especialmente la fosfatidilcolina, que es lo que yo quiero hacer mostrar. Bien, acá tenemos un esquemita, este sería el neumocito tipo 2, que es quien sintetiza los cuerpos laminares. En estas estructuras eh, va una combinación primordialmente fosfa, eh, formada por esa fosfatidilcolina, una pequeña cantidad de proteínas entre un 5 al 10%, que es lo que ayuda a formar esa estructura, que es como una monocapa, eh, que forma la mielina, también conocida como mielina tubular. Entonces, esta célula sintetiza esos compuestos. Quien está en mayor proporción es esa fosfatidilcolina. Cuando cumple su ciclo de vida, eh, disminuyendo la tensión superficial del alveolo, es captada por los macrófagos. Entonces, ustedes tienen una forma que pocas veces eh, uno los registra como forma de reciclar o recuperar material biológico que tienen las mismas células. Estos macrófagos captan el, eh, el material que no es usado o que ya ha cumplido su ciclo, lo captan y vuelven a entregarlo a los neumocitos tipo 2. Es así como los neumocitos tipo 2, por ejemplo, no necesitan en forma tan... Eh, o en forma más marcada, o en forma tan abundante, por ejemplo, el, el ácido palmítico. Bien, el glicerol eh, puede formar el glicerol 3-fosfato, y ese glicerol 3-fosfato puede ser este, muy importante para la síntesis de triglicéridos, por ejemplo, en los adipositos, también en, eh, puede estar muy activado en el hígado, riñón, intestino, eh, glándula mamaria, Puede seguir su camino, formar ácido fosfatídico y a partir del ácido fosfatídico puede activarse para formar, la vía puede activarse para formar triglicéridos o fosfoglicéridos. ¿Cuáles van a ser los de nuestro interés? Los fosfoglicéridos. Bien, a partir de ese ácido fosfatídico que acabamos de ubicar recién, vemos que se puede formar fosfatidilinositol, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina que es la de nuestro interés entonces si ustedes me siguen en este esquema tenemos el ácido fosfatídico arriba entonces qué nosotros vemos ese ácido fosfatídico, lo que acabamos de ver en el esquema, podía formar fosfatidilinositol. Eso ya lo habíamos visto. A su vez, puede formar fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidil, acá está, metiletanolamina. Y tenemos la síntesis, por último, de la fosfatidilcolina. ¿Este es el único camino? No. Esto es lo que quiero que ustedes observen. En realidad, en las vías de síntesis, lo que ocurre es que normalmente un camino está más activo, pero en situaciones que el tejido es expuesto a un problema o cuando tiene que subsanar, por ejemplo, por deficiencias nutricionales u otras razones, lo que, sea lo que la ciencia ha podido corroborar, que nuestro cuerpo trata de priorizar cuáles son los elementos o los componentes esenciales para mantener la vida. ¿Cuál es el más importante, uno de los más importantes en este caso, en el caso del pulmón? Es producir fosfatidilcolina. Y por ello, ya no solo va a utilizar la vía que yo acabo de leer, sino utiliza directamente del diacilglicerol por, una por otra vía de síntesis un, un poco más directa, va a aportar con, un, este, eh, con una enzima limitante, que es la citidil transferasa, le va a colocar la colina y de esta forma vamos a tener eh, fofatidil colina. ¿Qué otros elementos nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos viendo vías de síntesis o pensar en qué vía se activa o qué vía no?, es pensar también en los factores de transcripción. Acá tenemos los factores de transcripción que son el SRBP2 y el SRBP1. En el caso de que se active o aumente la cantidad de SRBP1, claramente va a activar esta vía que va a aumentar la síntesis de triglicéridos y fosfolípidos. En el caso de que se aumente la síntesis de SRBP2, aumenta directamente la síntesis del colesterol y estos impactan directamente en la enzima limitante al comienzo de la síntesis, que sería la, la síntesis de hidroximetilglutaril coa Bien, entonces como para aplicar esto de la regulación de la que estuvimos hablando, nosotros tenemos acá, esto supuestamente es una célula, lo blanco, el medio extracelular el medio citoplasmático, y tenemos una situación de deficiente de zinc que está en un color moradito, digamos, las flechitas. Entonces, en esta deficiencia de zinc, eh, a esta célula le, le van a, está incorporando ácidos grasos, están in, te, eh, Entrando ácidos grasos sabemos que de las lipoproteínas. Por otro lado, también en el caso del pulmón, tiene un transportador y por lo tanto tiene un receptor específico que es de CD36, el transportador, y en ella son transportados los ácidos grasos de cadena larga que este órgano necesita, que ya hemos visto que entre los más importantes para el pulmón es el ácido palmino. Entonces, se incorporan al citoplasma esos ácidos grasos. Esos ácidos grasos pasan a formar un pool. En primer lugar, van a, eh, van a estimular o van a aumentar la síntesis de esos fosfolípidos que ya dijimos que en este caso era la fosfatidilcolina. A su vez, también eh, aumenta, la incorporación del pulmón aumenta la incorporación de colina que se activa para sintetizar el compuesto. ¿Qué pasa con los triglicéridos? En este órgano y en esta situación de deficiencia, la concentración de triglicéridos baja. Por otro lado, el resto de ácidos grasos que no son necesarios para esta síntesis y el órgano que no tienen esta oportunidad, eh, estimulada la vía pasan a la beta oxidación tanto por las mitocondrias como por los peroxisomas. Es decir, que tal como podemos ver en, lo, en letra eh, colocado abajo, aumenta la síntesis de fosfolípidos. Esto es una situación de, def de deficiencia, porque porque el órgano estructuralmente comienza a ser afectado. Por otro lado, también aumentó la síntesis de ácidos grasos aumenta, aunque no en la cantidad suficiente. Es mayor la cantidad que entra por el CD36. ¿Qué pasa cuando se suplementa? Cuando se realimenta o le das de nuevo este a esto a, a estos animales que no han tenido eh, zinc por un tiempo. Se sigue aumentando la síntesis de fosfolípidos y también aumenta, en este caso, la síntesis de ácidos grasos, aumentando al final del camino la síntesis de triglicéridos. Es decir, que esto ocurre con un caso de una recuperación. Bien, esta imagen solo está puesta para que a ustedes les quede claramente cuáles eran los puntos más trascendentes en este caso que puse como ejemplo, que es la deficiencia de zinc y la fal como la falta de zinc lleva a una alteración a nivel de la síntesis de este foco lípido que es esencial para el mantener la estructura pulmonar. Bien, como para terminar beta, veamos veamos aquí lo que ocurriría en una beta-oxidación, o sea, la oxidación de los ácidos grasos que puede producirse a nivel mitocondrial o en los peroxisomos. los producto final va a ser acetil-CoA, que puede entrar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y desde ahí a cadena respiratoria y este podemos obtener energía. Por otro lado, también... Si el organismo lo necesita, puede producirse la síntesis de esteroides o se va a estimular eh, síntesis de esteroides. Y en el caso de que la cantidad de acetil -CoA sea muy abundante, como ocurre en los diabéticos, se activa la cetogénesis, es decir, que aumenta la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa cuando la síntesis de cuerpos cetónicos es muy abundante? Puede llevar a acidosis metabólica como ocurre cuando eh, en los casos de los diabéticos eh, se, se produce esa descompensación. Tal como dijimos al comienzo, la sangre va a ser nuestro, nuestro transportador, eh, además de agua, que ya sabemos que es su principal componente, la sangre lleva bueno, las, eh, los elementos figurados y todos los componentes orgánicos e inorgánicos que nuestro cuerpo necesita. Entre esos componentes que necesitamos está la glucosa. La glucosa tiene un rango, tal como lo pueden ver en, en la cuadrícula o regla que está realizada, eh, la glucosa, más o menos entre 60 y 100 eh, miligramos por decilitro, o 0,6, a 1 gramo por litro, aproximadamente dentro de esos rangos es... Estamos hablando de glucosa normal. Eh, por debajo, que es lo que nos interesa ahora, por debajo de 50 hacia abajo, entramos en una zona de riesgo. Desde 40 miligramos, eh, cuando más desciende de la glucosa, puede ocurrir eh, convulsiones, comas, y este puede eh, producirse daños permanentes, sobre todo a nivel del sistema nervioso. ¿Por qué? Especialmente del sistema nervioso. Porque si algo conocemos eh, de anatomía, de histología, sabemos que a, nivel, a al nivel del sistema nervioso central no tenemos reservas energéticas. Entonces, ¿quiénes proveen nuestra... Para las células en el sistema nervioso central de energía, es a través de la sangre se aportan los nutrientes. Bien, ahora veamos quiénes regulan hormonas, quiénes van a regular esos niveles de glucosa. Esos niveles de glucosa van a estar regulados por hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que tenemos? Tanto insulina como glucagón. Eh, en el caso de insulina, al ser liberada, va, va, va a permitir la insulina que eh, tanto el músculo como el hígado, en ambos casos, van a captar la glucosa, es decir, que facilita la entrada de glucosa a la célula. Y de esa manera va a estimular, por ejemplo, el almacenamiento en forma de glucógeno, en ambos órganos, disminuyendo la glucosa sanguínea. ¿Qué pasa cuando la glucosa está disminuida, o sea que está por debajo del umbral inferior, que habíamos dicho que era de 60 miligramos? Aumenta o se libera el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Actúa especialmente sobre el hígado, como vemos con la línea roja. Actúa especialmente sobre el hígado y permite la liberación de glucosa. Glucosa desde el glucógeno, o sea, la glucógeno Esa glucosa se va a transportar entre otros lugares al músculo para cubrir la falta de energía. Bien, este sería un esquema que se desprende de lo anterior, que podemos decir, si partimos de hiperglucemia, y si teñimos la línea de punto, en la hiperglucemia va, va a ir, eh, ese estímulo va a ser captado por el páncreas que va a hacer que se libere insulina y su principal efector es el músculo que va a, ¿qué es lo que va a pasar? Va a captar esa glucosa para convertirla en glucógeno. Y en el caso de la hipoglucemia, el receptor va a ser el páncreas que libera el glucagón, el efector es principalmente el hígado. ¿Y qué va a hacer? A partir del glucógeno, por glucógeno -lisis, liberar glucosa para así este, mantener los niveles normales de glucosa en sangre y poder abastecer a la célula. ¿Son estas las únicas hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa? No, no son las únicas hormonas, pero sí son muy importantes en la regulación de los niveles de glucosa. Otras que podemos citar, por ejemplo, los glucocorticoides que son productos de la corteza adrenal. Bien, en este caso tenemos simplemente un esquema que podemos ver, aunque sea, algunos datos. ¿Qué datos tenemos? Por ejemplo, en músculo esquelético, el combustible que se almacena, ya sabemos que es glucógeno. ¿Qué otro órgano almacena glucógeno? Claramente almacena glucógeno el hígado. ¿El hígado almacena otros compuestos? el carácter energético, los triglicéridos también, triglicéridos puede almacenar, otros lugares que pueden almacenar lípidos, si bien en grande cantidad por supuesto va a ser el tejido adiposo. Son los únicos órganos, no, pero son los principales que almacenan eh, triglicéridos. Glucógeno solamente el músculo e hígado. Y en caso de quienes pueden exportar, por ejemplo combustibles, o sea fuentes de energía. Ya claramente tenemos que el hígado es el quien va a liberar glucosa. Puede liberar también ácidos grasos, puede liberar también cuerpos cetónicos como fuente de energía. En el caso del tejido adiposo van los ácidos grasos, el glicerol. En el caso del músculo esquelético lo vimos con el ciclo de Cori que libera lactato que va hacia el hígado. Eh, serían eh, algunos elementos que ya hemos revisado de lo que va de a deletar. En este caso tenemos el hígado, está en una situación de buen estado nutricional y ¿qué puede estar ocurriendo? Si estamos en buen estado nutricional, entonces podemos tener algo de glucosa que va a hacer que actúe la insulina, o sea, algo más de glucosa que lo, eh, no, o sea, está por fuera de los rangos normales, está por encima del rango normal. ¿Qué, ¿Quién va a actuar en este caso? Insulina. ¿Qué va a promover? Eh, la síntesis de glucógeno ¿Qué otra cosa, en el caso de que la glucosa siga siendo alta, también se va a estimular la síntesis de triglicéridos? ¿Qué puede pasar con estos triglicéridos? Por las lipoproteínas pueden ir hacia otros órganos como es el hígado. También... Eh, pueden este, salir desde el hígado ácidos grasos hacia otros órganos, como pueden ser el músculo. Eh, y hacia el cerebro, por supuesto, que el hígado va, eh, a través de la vía sanguínea, va a enviar el nutriente que es el más importante o el que está en primer lugar, la glucosa. Bien, vamos a ver qué ocurre en el hepatocito en el caso de una situación de ayuno prolongado o también esta situación se puede dar en la diabetes. Veamos, en el, la primer, el primer punto que estamos viendo, o sea, sería de 1 a 2, estamos viendo que está aumentada la degradación de proteína, por lo tanto, aumenta la liberación de aminoácidos. ¿Qué primer paso va a ocurrir? La desaminación. Y posteriormente, ese resto, esos restos carbonados sabemos que van a entrar, entre otras cosas, al ciclo del ácido cítrico. ¿Para qué? Van a producir la gluconeogénesis, o sea, van a estimular la síntesis de glucosa a partir, en este caso, de los aminoácidos que se están degradando. Por otro lado, los ácidos grasos que pueden provenir desde el tejido adiposo van a ser degradados, por beta-oxidación van a formar los restos acetilco A que van a entrar a, al ciclo de Krebs. Por otro lado, también este acetil a si son muy abundantes, pueden este, aumentar la síntesis de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos también, en el caso de que la cantidad de glucosa no sea la adecuada, pueden ser energía, pueden ser parte de los nutrientes que se les entrega al sistema nervioso, por ejemplo. Bien, acá vamos a ver en cuanto a determinados órganos y sus requerimientos para que podamos seguir comparando. Cuando hablamos de hígado, en una situación de altos niveles de glucosa, o sea, después de haber ingerido alimentos, eh, ¿cuál va a ser su fuente de energía? La glucosa. Y Cuando los niveles de glucosa son bajos, ácidos grasos por beta-oxidación. Estoy viendo nada más que el primero. Y en el caso del ayuno... Eh, va a haber por cuerpo cetónico o también a partir de los aminoácidos. En el caso del músculo esquelético, eh, la glucosa, los ácidos grasos eh, y por otro lado también los aminoácidos en el ayuno y ácidos grasos. Veamos ahora el sistema nervioso central, que es lo que yo quiero, a lo que quiero que compare. Glucosa, como pasaba con el músculo y como pasa con el hígado cuando la situación es normal. Cuando hay bajos niveles de glucosa, en el caso del hígado empezaba por la degradación de ácidos grasos, en el caso del músculo también, y en el caso del sistema nervioso glucosa. En el caso del ayuno, ¿qué va a pasar? En el hígado, cuerpos cetónicos y, o sea, ácidos grasos y aminoácidos. Por los ácidos grasos no van a dar cuerpos cetónicos. En el músculo, la misma eh, también aminoácidos y ácidos grasos. Y, en el caso del sistema nervioso central, recibe aporte de cuerpos cetónicos, que ya podemos ver claramente que pueden ser aportados desde el hígado. Bien, en el caso del sistema nervioso central, como vimos, su fuente primaria o primera de energía va a ser la glucosa. Ahora, ¿qué usa como fuente suplementaria de energía en situaciones de ayuno o inanición?, Utiliza los cuerpos cetónicos. Vamos a ver por qué ocurre. Bien, entonces, en el sistema nervioso, ¿cuáles eran las fuentes de energía? La fuente de energía es la glucosa que proviene por vía sanguínea, su combustible. Ahora, ¿qué pasa en caso de ayuno prolongado? Las fuentes de energía son los cuerpos cetónicos. ¿Por qué los cuerpos cetónicos y no los ácidos grasos? No pueden atravesar los ácidos grasos la barrera hematoencefálica. ¿Por qué no pueden atravesarlos? Nosotros sabemos que los ácidos grasos, bueno, se degradan desde los triglicéridos a ácidos grasos más glicerol. Esos ácidos grasos en sangre no circulan libres, lo hacen unidos a albúmina. Por lo tanto, no pueden pasar la barrera hematoencefálica, lo que les impide servir como combustible. Acabemos con algún detalle, entonces, la barrera hematoencefálica que estaba formada por el endotelio de los vasos sanguíneos, la membrana basal y los pies chupadores de los astrocitos. Pueden ver con una imagen por inmunofluorescencia que al menos pueden ver por colores que la continuidad de las capas, eh, o sea, no dejan espacios. Esto hace que la única manera de atravesar o pasar el capilar y los pies chupadores es teniendo receptores especializados, hace que la barrera hematoencefálica sea altamente selectiva. Por lo tanto, eh, para poder captarlo desde la sangre a los nutrientes, hay receptores especializados. Entonces, los astrocitos toman la glucosa de la sangre. Esta glucosa puede parte, pasar directamente a la neurona y parte, pasa a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estas células verdes, son los que mielinizan los axones. ¿Qué hacen los oligodendrocitos? Bien, tanto los, eh, los oligodendrocitos como los astrocitos tienen eh, transportadores GLUT, o sea que permiten que reciban la glucosa desde la sangre. Por otro lado, también tienen MCT1 y MCT2 que son transportadores monocarboxílicos. Esto permite que transporten lactato. ¿Por qué? Porque los oligodendrocitos degradan la glucosa hasta lactato y la transfieren en forma de lactato hacia los axones. Bien, acá pueden ver una imagen un poquito más ampliada donde se ve... Este, con ese color celeste, lo que es un astrocito con sus pies chupadores, con sus transportadores especializados, ya que saben que de lo contrario no podrían entrar, esa glucosa que es entregada sobre todo a los oligodendrocitos y no directamente a la neurona como se pensaba anteriormente. Y esos oligodendrocitos son los que degradan la glucosa a piruvato o a lactato y recién de esta forma es entregado a la neurona. Esto es un tema que se ha visto hace muy poco tiempo, por lo que pueden ver les dejé las citas bibliográficas de las que se ha tomado. Es un tema de, desde el 2010, 2015 más o menos en adelante que se conoció esto con un poco más de detalle. Bien, otro tema que también es interesante hablar cuando uno habla de integración metabólica es no solo pensar en los alimentos y tal como vimos en los, los nutrientes que dependían de diferentes factores para que lleguen a, a cada una de las células de nuestro cuerpo en la cantidad que necesitan y en el momento que lo necesitan. Por lo tanto, eso también estamos influenciados por el ambiente, por el medio ambiente que va a del medio ambiente también va a depender de la calidad nutricional. Y por otro lado, quiero considerar otro factor del que no hemos hablado hasta el momento, que es el estrés. Todas estas situaciones van a llevar a que esa, el funcionamiento del organismo y <coughs> la jerarquización de las vías metabólicas va a depender claramente de la situación, no solo de de la cantidad de alimentos incorporados, del momento en que los hemos consumido, sino también de la influencia del medio ambiente y dentro del medio ambiente consideremos la situación de estrés. Todo ello va, de todo ello va a depender un buen funcionamiento del organismo. Por lo tanto... Una de las situaciones claramente planteadas donde la economía no solo depende de la calidad nutricional, sino que hay una gran fuente de estrés, es una situación patológica. Y en determinadas enfermedades se hace mucho más presente por lo que implica para el inconsciente colectivo una enfermedad, enfermedad que le tememos, aunque hoy por hoy algunas de, de estos procesos ya son curables, como es el cáncer. El cáncer, diciendo en general a la patología, no eh, de, en particular a algunos, que por suerte algunos tipos de cáncer hoy tienen solución. Bien, entonces eh, pensando en un, en el cáncer y simplemente desde el punto de vista nutricional, vamos, se plantean, la ciencia se plantea dos grandes preguntas. ¿Cómo realizar un aporte energético en estos individuos, un aporte energético y proteico en estos individuos sin activar o sin estimularlo eh, tanto a las células tumorales? Y por otro lado, en eh, la búsqueda de unos nutrientes fármacos que estimulen al sistema inmune para lograrlo, activarlo, despertarlo, ya que uno de los grandes problemas es que el sistema inmune no reconoce o queda como abatido ante la situación. No responde. Entonces, ¿cuáles serían las vías que están muy activos en estos individuos? Como las células cancerosas consumen tanta energía, y va a activarse la gluconeogénesis, la glucólisis, es decir, la lipólisis, y tiende a haber una formación excesiva por su, por, debido a todo lo anterior de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué pasa en el metabolismo de los hidratos de carbono en general en el cáncer? Esto comienza a estudiarse ya desde... Mil... Entonces, ¿qué pasa en el metabolismo de los hidratos de carbono en el cáncer? Estos estudios comenzaron hace ya muchos años, ya en el 30, donde se quedó claro que la glucólisis, la glucólisis sobre todo estaba aumentada y es glucólisis anaerobia. Entonces, eh, una de las características que pudieron identificar es que las enzimas, la síntesis de las enzimas estaba alterada cualitativa y cuantitativamente y también, por otro lado, las enzimas de la vía glicolítica no solo las encontraron aumentadas, sino que hay... Eh, producción de otras isoenzimas eh, de esta vía, pero eh, normalmente las encontraban inmaduras, o sea, no son absolutamente eficaces. Eh, también hay disminución de las enzimas eh, reguladoras, o sea que las vías están totalmente alteradas y se puede decir de alguna manera descontroladas. El oxígeno no frena la tasa de glucólisis anaerobia en, en la en las células neoplásticas y actúan sobre todo por, eh, anaerobio en anaerobiosis. Eh, ya hemos dicho que el tumor necesitaba mucha, necesita, es muy demandante de glucosa por el crecimiento en la forma elevada que se produce. Entonces, tal como lo que estuvimos diciendo, acá lo tienen esquemáticamente, tenemos eh, una degradación, una degradación de aminoácidos en forma importante, que la, nos entrega cadenas carbonadas que van a entrar al ciclo de Krebs. Por otro lado, la glucólisis también está aumentada, la, la lipólisis está aumentada y hay un incremento de la producción de cuerpos cetónicos. Bien, tal como lo dijimos, eh, hay alta producción de lactato, o sea, que esto lleva a una pérdida energética importante porque para la, en la utilización de la glucosa por cada ciclo de Cori se requieren 6 moléculas de ATP. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta regulación en el caso del metabolismo en general? En el cáncer, encontramos que hay un incremento del turnover de glucosa, esto es así, porque las células cancerosas son muy demandantes de energía, tienen una velocidad de crecimiento mucho más rápida en muchas ocasiones que en los tejidos normales. También la resistencia a la insulina está alterada en muchísimos casos hasta en un 70-70% de los cánceres. Hay un aumento de la gluconeogénesis, lo que lleva, por un lado, en detrimento de las proteínas, eh, que pueden ser estructurales o no, hay expensas eh, la, eh, del lactato y de los aminoácidos que hace esta, glucone, esta gluconeogénesis. Por otro lado, también eh, se requiere para la gluconeogénesis un alto requerimiento energético. y se produce, o sea, que estamos en un, en un estado hipermetabólico, lo que lleva a estos pacientes a llevar a una situación de cacaxia. Esto implica que inmunológicamente van a estar mucho más deficitarios. Estos son de los grandes problemas que tiene la nutrición que debe enfrentar. Bien, espero que el tema les haya sido de interés. Eh, agradezco la invitación y espero tener alguna oportunidad de comunicarme con alguno de ustedes. Para ello les dejo la dirección. Desde ya, gracias por haberme escuchado.